Aquí también el artículo 30 de la ley Fintech dice, también se señala, dicho artículo, también arti, dicho artículo señala que en ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas, ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas. Aquí esto es muy claro que una criptomoneda, desde un aspecto meramente legal y formal, no ¿Se puede considerar moneda de curso legal en México? ¿Cuál es en México la moneda de curso legal? El peso mexicano. Y las divisas, pues son las monedas de naturaleza o de índole extranjero, que al final también tendrán un valor en pesos cuando se hace una conversión a un tipo de cambio determinado o determinado, o determinable. Entonces una criptomoneda, desde el punto de vista legal, es un bien, como lo hemos, como lo hemos este, comentado, y no sirve como un medio de pago. No obstante que se trate de un medio de pago, debe, debe, debe tener, debemos de tener en cuenta que, se trate, que al tratarse de un activo virtual, no pueden considerarse como una moneda de curso legal ni como una divisa. Yo les quiero preguntar como un dato nada más cultural. ¿Quién de ustedes conoce una moneda mexicana que se llama Cuauhtémoc? ¿Quién de ustedes la conoce o la, o la ha visto? ¿O si sí está bien que existía? Dice Esteban que no. Así se llama, es una moneda es una moneda mexicana eh, que se llama Cuauhtémoc, les dejo de tarea si tienen chance, busquen en internet para que la, la, la conozcan y es una eh, digo, a propósito del tema de las monedas este, en México una criptomoneda no es no es, a cuando menos hasta el día de hoy, 10 de marzo la criptomoneda no es en México una moneda de curso legal, repito, es un bien para satisfacer para hacer operaciones como un medio de pago. Entonces, tarea como buen maestro, van a entrar ahí el tema de las, de las, de las monedas virtuales, pero también van a conocer la moneda Cuauhtémoc. Entre otras que sí conocen ustedes, este, ¿Cuántos de ustedes conocen los centenarios? Yo puedo pagar una operación con centenarios. ¿Ustedes qué opinan? Sin problema. Dice Esteban que sí. Entonces quiere decir que Esteban todo lo paga con centenarios. ¿Quién como tú, amigo? ¿Podremos pagar operaciones con onzas de plata? ¿Por qué no, David? Onzas de plata, sí. ¿Y por qué el centenario no? A ver, platícame, ¿por qué no? Bueno, tal vez es... Es una cuestión de que es meramente visto como más como inversión o, o, o un activo que, que como una moneda de curso. ¿Qué diferencia habría entre un centenario y una onza? No, realmente nada. No es el diseño. Ah, ¿Y el contenido del metal? Nada más. Sí. Lo cierto es que para, para entenderlo, nosotros sí podemos usar los centenarios. Y las onzas como si fueran pesos. ¿Por qué? Porque son monedas que están previstas. Dice Aldo que desde su punto de vista se puede pagar con ambas sin problema. Fíjense, vámonos un poquito más allá. Tan se puede hacer el pago a través de estas monedas. A diferencia de una criptomoneda que no es una moneda en México. El centenario... Y las onzas sí son monedas reconocidas por la ley que ahorita vamos a ver por qué. <coughs> tan es así que el pago, fíjense bien, tan es así que el pago a través de centenarios o de onzas, si es que alguien lo hiciera, ya quisiera yo tener el problema que tiene nuestro buen amigo Esteban de estar pagando con centenarios o cobrando honorarios con centenarios. Tan es así que no se les olvide que el artículo 32, primer párrafo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tiene prohibido liquidar con pesos, ya sea en pesos como tal, en monedas, y lo dice ahí, monedas o billetes de curso legal, operaciones en efectivo, con los límites y condiciones que, la propia, la, la ley, que la, con la propia ley antilavado se prevén Por lo tanto, fíjense cómo tratando de tapar ese hueco, la ley antilavado sí te dice, si tú vas a liquidar o comprar o pagar con pesos, ya sea con pesos como tales, centenarios eh, o cualquier otro tipo de moneda de curso legal, porque así lo dice, y el centenario y las onzas son de curso legal, Queda prohibido y te va a dar 17 actividades en las que no puedes hacer las operaciones. Entonces, la ley antilavado, por ejemplo, sí prevé cerrar el hueco de hacer pagos o compras con este tipo de monedas. Lo cierto es que, por ejemplo, la ley antilavado todavía, yo creo que más adelante puede ser que se dé, pero todavía la ley antilavado no tiene aparejado de manera precisa el uso de criptomonedas, precisamente porque reitero, no se considera moneda, sino se considera un bien. Entonces, esa es la razón por la cual la ley lavado tiene esta, esta, esta particularidad, ¿no? Ahora, no obstante que se trata de un medio de pago, debe tenerse en cuenta que un activo virtual, incluyendo las, las criptomonedas, no se pueden considerar ni como monedas de curso legal, ni como divisas. ¿Qué es una divisa? Sencillamente en términos generales y prácticos, una divisa es una moneda de otro país, o que, que, que, una, una moneda de un país determinado. Estos activos virtuales, del tipo que sean, y me refiero en concreto a una criptomoneda, estos activos virtuales no se encuentran respaldados, por el Banco, no se encuentran respaldados por el Banco de México, ni por ninguna autoridad monetaria extranjera, aquí probablemente, probablemente habría que ver, eso sí no lo sé, no me quiero adornar con lo que no sé, aquí habría o valdría la pena revisar el caso de El Salvador, cómo está su regulación interna jurídica para ver este tema del respaldo, porque en México por lo menos y en los demás países a los que he tenido posibilidad de investigar eh, los activos virtuales como las criptomonedas no están respaldados por el, el banco central de ningún país por lo que su función como medio de pago no está garantizada, lo que implica que quien acepta criptomonedas como medio de pago se entiende que los hace o las está haciendo bajo su propio riesgo ¿Por qué? Porque ustedes saben que el valor de una criptomoneda es muy volátil, es muy versátil y tú estás pagando con un bien representado en un activo virtual cuyo valor puede cambiar drásticamente de un momento a otro <coughs> bajo infinidad de, de condiciones. Y yo creo que aquí hay que puntualizar el tema riesgo. Entonces, no, no perdamos de vista esta palabra, riesgo. Generalidades, si les parece bien ahorita, muchachos, en el tema de generalidades, vamos a hacer un ligero, un pequeño break de unos 5, 10 minutitos, unos 7, 10 minutos, no más, para, para este, ir al baño, tomar algún café, alguna llamada, y ahorita, y ahorita regresamos. No, les sugiero no se desconecten, nada apaguen su cámara y su micrófono, y ahorita, ahorita venimos. Muchas gracias. Perfecto, bienvenidas y bienvenidos de, de nuevo. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a, a darle continuidad aquí al tema les repito cualquier comentario. Como saben, ya es ya he sabido que con todo gusto estamos aquí para para platicar con ustedes. Dentro de, de un punto de vista legal, aquí está. Listo. Incluso el valor en pesos de una criptomoneda está determinado por personas. Está, está, fíjense aquí hay algo interesante. El valor en pesos de las criptomonedas está determinado por las personas que aceptan comerciar con ellas. Lo que implica, ya lo, ya lo decíamos hace rato, que haya una, o que pueda existir una alta volatilidad en el precio. Esto quiere decir que así como pueden subir también pueden bajar. Entonces, esa volatilidad, precisamente, es la que nos puede, nos puede generar un efecto en, en, en muchos sentidos, ¿no? Principalmente en un efecto económico, en el sentido de lo que yo haya invertido en una criptomoneda, la que sea, pues tiene un valor determinado o determinable, pero, este, ese valor puede subir o puede, o puede, o puede bajar, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar de lleno, muchachos, a la parte que nos interesa, que son las disposiciones fiscales aplicables. Sí quiero dejarles muy, muy en claro, y espero ser, ser, ser claro en, el, en, el, en, la, en la puntualización. Las disposiciones fiscales de este tema en particular y en concreto pueden tener diferentes ideas, pueden tener diferentes connotaciones, pero no perdamos de vista, no perdamos del radar como lo dice el artículo 30 de la ley Fintech, el Código Civil Federal, el Código Fiscal de la Federación, no perdamos de vista que las criptomonedas fiscalmente van a tener la característica de ser bienes. Por lo tanto, bajo esa óptica, todo lo que yo haga respecto a cobrar o pagar mediante o a través de criptomonedas tiene dos puntos a considerar. Uno, son bienes y dos, el valor que puedan llegar a tener los bienes. Si les quiero también reiterar, existe una gran, gran, gran laguna y falta de disposiciones específicas para la regulación fiscal de este tema. Por lo tanto, esa falta de claridad o esa falta de, de precisión puede originar diferentes ideas puede originar diferentes conceptos y no necesariamente o yo no sería el indicado para decirles si está bien o no está bien mi punto de vista se, se centra y se basa simple y sencillamente que a partir de aquí de aquí en adelante cuando yo me refiero a criptomoneda me estoy refiriendo a bienes y voy a hacer una analogía a lo mejor un poco burda, pero para entender. Si yo me refiero a bienes, en su cabeza conceptualicen un bien que pudiera ser cualquiera, un bien abstracto y recordar que cobrar o pagar con criptomonedas es pagar o recibir bienes y sobre esos bienes tendremos que darle un valor y ese valor desencadena un efecto fiscal para las personas que intervienen en, esta, en, este, en estas operaciones. Recordando también que el comentario lo voy a centrar principalmente de manera enunciativa y no limitativa a dos grupos de contribuyentes, quienes son las personas morales que están tributando en el título 2 y las personas físicas que están tributando. En el título cuatro. Recuerden que el título cuarto de las personas físicas tiene ocho regímenes fiscales específicos. Cuenta con un capítulo nueve que habla de los demás ingresos de las personas físicas. Y este capítulo nueve, yo, lo, yo en lo personal, lo definiría como el régimen donde si no cupiste en cualquiera de los otros ocho, ahí vas a pagar el impuesto sobre la renta. Ya también veremos el efecto en el IVA. Y para puntualizar, yo les quiero hacer una pregunta, bote pronto, una pregunta rápida. Díganme, en la ley del impuesto sobre la renta, dónde se define la definición de ingreso. Es decir, para efectos del ISR, muchachos, ¿qué es un ingreso? Es pregunta, ¿eh? ¿Quién me quiere contestar? Al que me conteste le invito un café del oxo Y acabo que son casi 18 mil en todo el país, en alguno hemos de coincidir. ¿Nadie se anima a contestar o no conocemos la respuesta? Dígame en la ley del ISR que agrava los ingresos, la pregunta es, para efectos del ISR, ¿qué es un ingreso? Fíjense que es curioso que para efectos del, del impuesto sobre la renta, digo es curioso que la ley del ISR graba ingresos pero no los define dice Esteban que el, el ingreso es el, eh, todo aquello que modifique el patrimonio positivamente pero no viene en ley, es correcto Esteban eh, para efectos del, del impuesto sobre la renta para efectos del impuesto sobre la renta, tenemos esa gran, gran laguna, donde graba los ingresos, pero no te define qué son. En este contexto, en este orden de ideas, vamos a tener la situación de que no perdamos de vista, y repito, yo voy a estar haciendo operaciones, donde se hace con bienes, en este caso la criptomoneda es un bien, y va a tener ese bien un valor determinado o determinable, y a partir de ahí tenemos que desencadenar los efectos fiscales y vamos a comenzar. Y les, retiro, les repito, cualquier duda, aquí estamos a la orden. En, primero, en primera instancia tendríamos que señalar que en los términos del artículo primero de la ley monetaria de los Estados Unidos mexicanos, la única moneda reconocida en el país, ustedes y yo ya lo sabemos, es el peso. El peso, hay, hay una ley que regula precisamente... Lo que todo mundo vemos diario, hay una ley que lo regula y es la ley monetaria. Tarea, o las, y los invito como tarea, denle una leída, exploren un poquito más allá de, de, de la parte fiscal, el origen de la, de la moneda de México, que es la, la ley monetaria. El artículo 2 de la ley eh, monetaria establece que las únicas monedas circulantes en el país Dice, aquí dice, conta a todos. Toda percepción, toda percepción en efectivo, en valores o en crédito que por algunos conceptos especificados modificaciones, modifiquen el patrimonio del causante y del cual pueden disponer. Sí, estoy de acuerdo. Esa definición no sé de dónde la hayas tomado o de dónde la sacaste, a lo mejor es tuya. Pero en resumen, lo que dijo Esteban es correcto. Lo que tú eh, manifiestas aquí en el chat también es correcto. Yo desde un punto de vista meramente práctico, recojo el, la, o me gusta la definición que pone Esteban, porque ese texto tal cual lo está manejando por aquí Esteban en su, en su planteamiento, es el resumen de, un, de, una, de una serie de jurisprudencias que no son nuevas, son jurisprudencias que han sido emanadas por el Poder Judicial de la Federación en la historia moderna constitucional de México. Recordemos que esta historia moderna constitucional, a manera nada más de dato cultural, <coughs> la historia moderna de la constitución nace en 1917, se mantiene hasta el día de hoy porque es la constitución que tenemos vigente. Y recordando también como comentario que vamos en la décima época de la jurisprudencia de la Corte y que la Corte en la segunda sala, acuérdense que son dos. En la segunda sala de la corte se resuelven, entre otros, dos temas que nos involucran, que son todos los temas administrativos dentro de lo que incluye la parte fiscal y toda la parte que tenga que ver con el derecho laboral, público y privado. Es una de las funciones o atribuciones designadas específicamente para la segunda sala de la corte y esta segunda sala ha eh, eh, expuesto jurisprudencia que dice prácticamente lo que ustedes señalan, ¿No? El ingreso es una modificación positiva al patrimonio de, un, de una de una persona física o moral si le queremos ya dar la, la puntualidad en el tema de centralizar tipos de, de contribuyentes, ¿No? Entonces el artículo segundo de la ley monetaria, regresando a nuestro a nuestro análisis, dice que la moneda de curso legal en México pues es el peso que son los billetes y monedas, de curso legal que estamos manejando y luego abajo dice las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional aquí pudieran entrar los centenarios las onzas Troy, los Cuauhtémoc, el que ustedes quieran no el artículo 7 de la ley monetaria dice las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana se debe de denominar invariablemente en pesos y en su caso sus fracciones, pesos y centavos, dicho en términos coloquiales, siendo que dichas obligaciones se solventarán mediante la entrega por su valor nominal de billetes o monedas que están hechas por el Banco de México. Entonces, al entender valor nominal es que el peso tiene el valor consignado en el billete o moneda que estemos manejando. Fíjense la diferencia que yo creo que es una de las diferencias fundamentales. Fíjense la diferencia que tiene el peso contra una moneda virtual. Que la moneda virtual no tiene un valor determinado, pero puede ser determinado, pues eso sí, y el peso no. Si un billete vale 5 pesos, por poner un ejemplo, que no hay billetes de 5, si un billete vale 100 pesos, ese billete vale 100 pesos, no puede valer ni más, no puede valer menos. Si una moneda vale 20 pesos, es el valor de 20 pesos, no puede valer más no puede valer menos, lo que en la especie no sucede con la, la moneda virtual, porque una moneda virtual puede tener un valor hoy y mañana puede tener otro. Y ayer pudo haber tenido otro. Entonces, esa es una de las características centrales que tiene en materia económica el tema de las monedas virtuales o criptomonedas. Recordando que el dinero circulante en México a través de pesos en monedas y billetes de curso legal ese dinero está respaldado por las reservas en dólares y en oro que maneja en nuestro caso el Banco Central, que es el Banco de México, como cualquier país del mundo, de manera natural o normal, es como hace el respaldo de la, de la moneda que cada, que cada país maneja. En el caso de las monedas virtuales, ningún gobierno, cuando menos hasta el día de hoy, se ha animado a respaldar precisamente el, el tema de del respaldo de una, de una moneda virtual. Yo les quiero preguntar, hasta ahorita de lo que hemos platicado, es pregunta, este, cualquier punto de vista, me encantaría escucharlo o leerlo. ¿Por qué creen ustedes, ¿Por qué creen ustedes que ningún país se atreve a respaldar las criptomonedas? ¿Cuál sería la, cuál sería la causa? ¿O por qué creen ustedes que ningún país responde? A ver David, dime. ¿Era la respuesta política o mi punto de vista? Las dos. Este, mi, Por el, mi punto de vista siento yo que, que es por esa vol volatilidad que, que, este, que tienen las monedas. Porque, bueno, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin se puede decir que dentro de, de tres, cuatro criptomonedas caer en el mercado ya tiene una cierta tecnología obsoleta, aparte que ya ve que comentan que gastan mucha luz, que esto, que lo otro. Y la cuestión de que está des descentralizando y deja fuera el intermediario siendo los bancos, ¿no? Así que es una cuestión también política que, que influye mucho que el FMI repudie mucho el, el, las transacciones con ello. De hecho, el Salvador recibe mucha presión del Fondo Monetario Internacional por eso mismo, porque al fin y cuentas el Fondo Monetario es el que es el que hace los préstamos y este y acuñando este tipo de monedas ahorita que está ahorita que está este pues fuerte en la moneda ha tenido sus altos y bajos pero ha estado fuerte este creo que sí les ha ido bien a, a el Salvador en ese punto y no han estado pidiendo préstamos, así que también debería de haber algo de, de, de atentar contra contra contra la influencia de otros países en otros, pero pues más que nada a mi punto de vista siento que todos estamos todos estamos en pañales en esto y sí, y sí se requiere sí se requiere una regularización porque por ejemplo yo estaba leyéndolo otra vez que creo que al mes se son 12 mil mil o 20 mil proyectos de una criptomoneda existen y de esos 12 mil creo que nomás sobrevivían 3 mil así que también eso es algo de algo de que verse porque se ha habido muchos fraudes con con ese tipo de, de criptomonedas no correctísimo en tu punto de vista es muy es muy valioso este coincido en en, en, en, tu, en tu apreciación eh, aquí nos comenta Esteban, también eh, abonando a la pregunta que hice, dice por la volatilidad, eh, nos dice Conta, porque no, respalda, no la respalda ningún banco. Fíjense que si le sumamos a lo que ustedes están eh, manifestando, que coincido con ustedes, yo le agregaría que además, acuérdense cómo iniciamos la charla en el tema del que lo que se pretende siempre respetar es el anonimato. Entonces, no se sabe a ciencia cierta quién estaría o quién está detrás de una persona. O no, más bien, no se puede identificar con lo menos de inicio. O a quién es la persona que está de, detrás del manejo de la, de la criptomoneda como tal. Que esa es no, es que parte. creo que eso sí está, eso creo que sí ya está solucionado. O sea, si hay una manera, como es un, como es un sistema... De, de enlace entre computadoras si hay, un, si hay una manera de rastrear ¿Pero qué rastreas? ¿La computadora o la persona? Rastreas a la computadora Entonces la ley no regula computadoras regula personas La cuestión es que la computadora tendría que tener un propietario ¿No? Pero yo te puedo poner un ejemplo eh, ¿qué, ¿Qué sucedería si aquí en, en, mi, en mi despacho vamos a poner aquí mi despacho todas las computadoras son mías pues yo las compré. Y una de, mi, una de mis asistentes se le ocurre hacer algo con un Bitcoin, por ejemplo. Tú lo acabas de decir ahorita y eso es muy interesante. ¿La ley está todavía en pañales? Es que en ese, en ese punto yo, yo, yo... Ahí ya nos estaríamos adentrando a la cuestión del compliance penal, ¿no? O de ese cumplimiento al, a la prevención de delito que deben de tener las empresas como tal o en esta, en esta cuestión una persona física con una actividad empresarial, que ya cuente con una empresa más establecida, sí debe seguir esos lineamientos, ¿no? Así que aquí en México no está tan arraigado como en otros lugares, en Estados Unidos, en Europa. Tú acabas de decir, perdón que te interrumpa, tú acabas de decir, este, no está tan arraigado, lo cierto, mi estimado, es que en México no tenemos esa regulación. O sea, lo que tú me comentas es muy acertado, Aquí en México a diferencia por ejemplo de Estados Unidos, ninguna ley en México hoy te obliga a tener un due diligence o sí, compliance. Sí, el Código Nacional de Procedimientos Penales ya te lo ya te lo establece, no me acuerdo del código, pero sí te establece que ya la persona moral es responsable penalmente de las de las de los actos que hagan sus trabajadores con equipo y este y utensilios de la empresa. O no sea, es, algún caso eh, conozco un caso con Audi en la Ciudad de México, nomás que no le, no le di un seguimiento como tal, pero sí es un caso de, de pocos. La cosa es que, por ejemplo, yo aquí en Tijuana, en, en frontera, como son muchas empresas estadounidenses, ellas ya, ellas ya lo traen. Así que, así que no hay tanto problema. La cosa, yo siempre le he dicho, cuando el fiscal se dé cuenta... Que se, puede hacer por, que se puede ir por ese lado, este, se, las empresas mexicanas se van a fijar más en eso. Pero sí se <coughs> antecedente con audio. Fíjate que yo también supe de ese caso, que es el único que conozco hasta ahorita. Sí. Y no supe qué pasó ahí el, el tema, creo que... Creo que incluso... ya estaban, creo que estaban en una cuestión de que ya estaban, ya los, los estaban citando a, a, la, a la fiscalía y todo... La verdad, estamos en México, nada que o la presencia del abogado que va a la fiscalía y se arregle, lo, lo limita, que al fin y al cabo, pues es una reparación del daño y, y, y se puede hacer fácilmente, ¿no? Es correcto. sí Pero, sí, sí. pero yo sí considero que esa cuestión del, el del anonimato no puede ser, no, no es impedimento, porque, por ejemplo, Bitcoin, le digo, a lo, que, a lo poco que sea del tema, Bitcoin ya es una tecnología vieja. Por ejemplo, está Ethereum, que es, que es nuevo. Inclusive creo que ese Ethereum, que supuestamente las transacciones son más baratas, que también es otro punto que lo había olvidado. Creo que las transacciones en Bitcoin son caras. Y por eso también está ese, esa cautela de no, de, no, de no reconocerla como tal. Pero por ejemplo, Ethereum es más barato. Y hasta inclusive Ethereum, personas que estuvieron en ese programa de Ethereum se salieron hicieron otra criptomoneda, creo que de los 7, 13 salieron hicieron una y la mejoraron, o sea, la cuestión es que la como es base de tecnología, siento que va avanzando tanto que nunca se va a poder regular como tal. Sí, como aquí... dicen por ahí, ¿no? La cripto la es lo que no entendemos de informática y lo que no, tenemos, lo que no entendemos de finanzas y, este, y ahí es donde ya nos hacemos pelotas. Sí, aquí en, en conclusión yo, yo concluiría el, el, el comentario en que eh, todavía estamos aquí en pañales y falta mucho, falta mucho por hacer respecto a la, a la normatividad legal de todos los aspectos. Aquí, aquí a partir de ahorita me voy a referir a la parte fiscal y al final yo les voy a dar mi punto de vista y cualquier opinión que ustedes tuvieran este, engrandece, engrandece, engrandece el tema, ¿no?